¿Qué pasa ya, vale? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal Libra y Andanich. Y hoy os traigo una partida que sin querer la grabé. Estaba jugando tan tranquilo y me di cuenta que estaba grabando porque estaba haciendo como pruebas, ¿vale? Para cuando tenga la capturadora y eso, ponerme la cámara. Y bueno, este he es estado poner la handcap, como ustedes estáis viendo ahora mismo. Se me ven las manos y tal. Y no me quise poner la cara, pero bueno. Eh, sin querer la grabé, ¿vale? Eh, no sé por qué se me puso a grabar. Me di cuenta cuando terminé el, la partida, ¿vale? Y de verdad que me he sacado, la verdad, una muy buena partida. A ver, no es de las mejores, pero sin duda ninguna. Es bastante buena. Y bueno, habéis visto en la miniatura el sufusión de tambor. Eh, caigo en las agencias y cojo el subfusil de tambor. Y magia. Chavales, el subfusil de tambor está muy roto. Y ya lo sabemos todos, pues en esta partida creo que no maté a ninguno que no sea con el fusil de tambor. Todos, todos, todos los he matado yo con su fusil de tambor, si no me equivoco. Así que chicos, esta es la partida y antes de empezar a ver la partida, quería decirles que me sigan en Twitch porque ahí estamos regalando pavos y skins por los cofres de Streamdudes que... Lo podéis ganar haciendo sorteos o quedándose simplemente en el directo con monedas del canal, ¿vale? Se quedan en el directo y podéis ganar cofres de Strip totalmente gratis. También lo podéis comprar obviamente, lo tenéis en la descripción. Y si me queréis donar y eso, pues obviamente también lo tendréis en la descripción. Aunque sé que no me va a donar nadie, pero bueno. Y chicos, eh, sigo diciendo lo mismo. Si sois nuevos y no se han suscrito, decímalo por los comentarios, soy nuevo. O soy nuevo suscriptor o lo que sea, porque llevo ya... Si no me equivoco, 10 días Sin que nadie se suscriba al canal Si no me equivoco, eh O si se suscriben, creo que si sí se suscriben Pero no lo dicen por los comentarios Chicos, si lo dicen por los comentarios Salen en pantalla, así que yo que ustedes me dirían A mí, que sois nuevos en el canal Y les saludo y tal E incluso, chicos, si veo mucho apoyo Como algunas personas como Mystic Si estás viendo esto, Mystic Esto va para ti, o para Yoga también eh, Esa gente como Venom también, se me olvidaba Venom y muchos más se me olvidarán también. Están siempre, siempre activos al canal de Twitch y al de YouTube. Así que de verdad, agradezco a esas tres personas y seguramente se me olvida aquí. No siento mucho si se me olvida, pero agradezco muchísimo y de verdad que esa gente merece todos mis respetos. Porque me apoya al día a día. Y no olvidemos también chicos que en Instagram estamos regalando 10 euros. Al que comente en mis publicaciones y no reciba un me gusta de parte mía, si no recibes un like de parte mía o de otra persona, eh, en 24 horas te llevarás 10 euros, ¿vale? Un código de 10 euros en lo que quieras, en Play Store, en Netflix, en lo que te dé la gana. Así que chicos, no olvides seguirme en Instagram, que también lo tenéis en la descripción y en los comentarios. Me siguen ahí también, ya de paso ya que estáis Me siguen y me comentan cualquier cosa Igual que en Youtube, también lo puedes hacer en Youtube Comentar cualquier cosa Y si no recibes un me gusta, pues ya sabéis 10 euritos para ustedes, cracks Y ahora sí que sí chicos, no sé qué más comentar Chicos, también quería decirles Que en el torneo Que estamos haciendo todos los fines de semana Se pueden unir, cualquier persona se puede unir Recordemos que el viernes es de solitario El sábado es de dúos Y el domingo es de escuadrones y voy a resolverle las dudas que muchas personas tienen y es cómo se clasifica todo esto. Pues bien, nosotros cuando terminemos las 5 partidas de torneo o 4, depende de la que hagamos ese día, pues vamos a repetición, ¿vale? Una vez termine la partida nos vamos a repetición y vamos a tener que observar el top 1, top 2 y top 3 de la partida y también las kills. Todo cuenta, una kill es un punto, un top 2 y top 3 son 3 puntos y la victoria magistral son 5 puntos realmente casi es más importante las kills si sois muy buenos si no sois muy buenos pues simplemente aguantar y ya está pero de verdad que en el torneo este está viendo unas skirmish bastante buenas pero también está viendo partidas muy malas por ejemplo que nos encontramos todos en el mismo lugar porque casualmente caen todos donde caigo yo no sé si eso se llama la trigger snapping, no lo sé pero bueno eh... La verdad que es casualidad, ¿no? Que todo el mundo caiga donde caigo yo Pero bueno Lo que va diciendo, chicos eh, También, también Ojo, importante al dato que voy a decir a continuación Y es que me voy a hacer un clan competitivo Pero esta vez lo hago yo Solamente yo Yo fijo a quien quiera Acepto o no eh, O no, también Puedo rechazar a personas, obviamente Solamente voy a aceptar a personas, ¿vale? Que sean de mi mismo nivel a mejor Lo siento mucho si, sois, no, si no sois muy buenos pero también tranquilos chicos, tranquilos que si sois malos también va a haber como un clan para esa gente <ríe> Es un poco ridículo lo que estoy diciendo, lo sé Pero la gente quiere estar en mi clan y vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer un clan competitivo y un clan de cachondeo, ¿vale? Para reírnos entre nosotros, simplemente para reírnos entre seguidores el clan competitivo, pues obviamente voy a, a fichar a algunas personas Y si estás viendo este, este vídeo opinar, pues esto va para ti y Kano también me gustaría ficharlo a, a más personas, a Venom por ejemplo Y chicos, a ver, también tengo que decirles una cosa Mi clan es de Latinoamérica y de Europa, las dos, ¿vale? Yo soy el rey de Europa, más bien el líder del clan de Europa y en Latinoamérica es mi amigo Venom, ¿vale? Que es un moderador bastante cool, <ríe> es bastante hermoso, Venom, si me estás escuchando, comenta. <ríe> y bueno, eh, Venom es el que manda en Latinoamérica, ¿vale? En México, en donde sea, Nicaragua, me da igual donde sea, pero en Latinoamérica. Y en Europa mando yo, ¿vale? Así que chicos, eh, me encantaría fichar a personas. Si estáis interesados, decímelo por los comentarios. Y nuestro canal, nuestro clan, perdón, no sé cómo llamarlo, decirme idea de cómo podemos llamar a nuestro clan. No sé si dejarlo como Spectre, porque ya el clan, el clan de Spectre ha sido abandonado, así que no sé si me lo quedo yo y ya está. O cambiarle el nombre del clan, así que no sé, decídmelo por los comentarios lo que ustedes queráis. Y chicos, no olviden eh, apoyarme en la tienda, ¿vale? Con el código Spectre para bajar Brian. Porque si sí, mmm, se compran skins, como hace nuestro amigo Isaac, y como otras personas, no recuerdo bien los nombres, pero Isaac es el que más compra con nuestros códigos, ¿vale? Con el código de especie Brian en la tienda, que compra una barbaridad de cosas, no sé cómo ese chaval tiene tantos pavos. Pues bueno, eh, saldréis en pantalla, como ya Isaac salió en un vídeo, saldréis en pantalla para que con, consigáis ya seguidores en Instagram. Y también, chicos, dentro de poco tendréis un tutorial, ¿vale?, de cómo ganar partidas privadas, porque es verdad, cuando me ha dicho un chaval de Barcelona que no le dejaba hacer partidas privadas porque estaban agotadas, creo que hay una solución, así que también dejadme en los comentarios si queréis eso de conseguir esa solución. Sé que estoy pidiendo muchos comentarios, pero es que no tengo comentarios en los vídeos casi, y yo... Intento interactuar lo mejor posible con ustedes, pero si no comentan, pues no ayuda mucho. Y voy a decirlo una y un millón de veces, perdonen por el audio, porque sé que es una catástrofe, es muy malo el audio. No tengo un micrófono todavía bastante decente para comentar en los vídeos. Además, grabo en un portátil, no en un PC, todavía no tengo dinero para comprarme un PC decente para subir vídeos. Y bueno, me tendré que comprar la capturadora e intentar streamear el portátil, a ver si me deja. A ver, el portátil mío es bueno, no tanto, pero es bueno, es adaptable y aceptable, por supuesto. <risa> y bueno, para hacer vídeos y tal está bien, pero el problema es que no puedo enchufar el micrófono que tengo, ¿vale? que Es un micrófono no profesional, se podría decir semi-profesional. Tengo micrófono pero que no el portátil no me lo coge, ¿vale? Entonces tengo que <risa> hablar por los auriculares del móvil El típico que escuchemos música, pues por ahí estoy hablando yo ahora mismo Así que de verdad lo siento mucho, sí, sí que mmm, molesta un poquito Porque yo cuando veo los vídeos, uff, molesta un poquito, la verdad Pero bueno chicos, aquí vamos a ver cómo reventamos con el subfusil de tambor Espero que les haya gustado eso de la cámara del mando no sé si queda bien, yo creo que sí. Y ahí está nuestro último follower. Así que un saludito a gameplay 07 Muchísimas gracias por tu follow en Twitch. Así que chicos, si, si me siguen en Twitch, pues vais a salir en pantalla como este hombre de aquí. Y vais a ganar pagos y cofres. Sobre todo cofres que os estoy regalando más cofres que nunca. Y podéis hacer también estupideces en el directo, por ejemplo, salís en pantalla haciendo memes. Podéis, no sé, en los cofres también hay recompensas como hago 10 presiones, caigo en donde tú quieras, suelto el arma que tengo ahora mismo en la mano. Hay un montón de cartas realmente para joderme en las partidas. Y hay memes también, bastante graciosos. Es que hay de todo un poco. Si queréis ver mi, mi colección de cartas de los cofres, decidme por los comentarios y yo se los paso, ¿ok? Bueno chicos, sin más dilación, vamos a hacer un breve resumen de esta partida. Les dejo música de fondo y vais a ver unos clips que me he sacado, ¿ok? Y bueno chicos, espero que les haya gustado y empezamos ya con los clips.